Buongiorno, muy buenos días de Juan Pablo. El día de hoy voy a hacer 5 minutos de abdomen. Vamos a esculpir y vamos a tirar la tartaruga que llevamos dentro, aunque el chocolatina. Es eh, Importante, ya bisogno de un, de una fitball, la, la rotela y una banda elástica. estos ejercicios los vamos a hacer un poquito tostos. Si tú estás iniciando, fallo piano, piano, piano, piano. Tú lo, yo lo repito una sola vuelta, tú lo puedes repetir en 2 vueltas, serán 20 segundos de, de, de labor o de trabajo con 10 segundos de recupero de pausa, de pausa importante, importante a estos ejercicios debemos ayuntar eh, una sana y correcta alimentación ejercicio aeróbico un poquito de corsa saltamos la gorda, la bicicleta eh, aunque nuoto y otra cosa que es muy importante alimentaciones y dormir bien a menos 7 horas que tú dormas Cosí te alzas como un leone con la boya de parte de mal o farte bien a tu cuerpo no solo por la salud aunque por la parte estética ok se inicia 20 segundos de labor con 10 segundos de recupero andiamo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 BELL uh. I'm uh. Tú lo repites, de vuelta ok, gracias por guardar puestos allenamento fuísima si tú ancora no te has inscrito inscríbete a eso de cuore, Pablo